Claro que hay gente maravillosa, naturalmente que hay gente maravillosa. Para cada una de ellas traigo hoy, con alegría traigo un ramo de rosas. Gente maravillosa, pues claro que sí que la hay pues naturalmente que existe, estoy seguro que tú también la conociste. Hay personas que se empeñan en que tú seas muy feliz. Algunas no tienen duda de ponerse una bola roja en la nariz. Claro que hay gente maravillosa Naturalmente que hay gente maravillosa Para cada una de ellas traigo hoy Con alegría traigo un ramo de rosas Hay personas que saben decir te quiero Se levantan y ven la vida con salero Que te aman y lo expresan con los ojos De improviso llegan con ramo de claveles rojos Hay personas que te aman